Buenas, buenos días, tardes o noche. Aquí tengo otras luces, estas van a pilas y se encienden al el interruptor, pero no me gusta que la música esté encendida. Y mi plan original era Cortala así. Estas van con dos pilas AA que son de 1.5 voltios y como son tres, todas están en paralelo, todo están Entonces está pensando poner todas en paralelo. Si, sí, todas esas en paralelo, tengo la cantidad de un vídeo suficiente para esto Después tengo dos tiras más, de diferentes así, son de colores Son como estrellitas Estas son como copos de nieve he también le voy a poner juntas Entonces, como estas son 3 voltios, y serían 3 voltios más Lo pondría todo juntas en una tira Es decir, esto en serie así, No, todo esto en paralelo, y después en serie con estas Para que sean 6 voltios y así puedes ponerlo con una fuente de celular que de 5 va a ser un poco menos el voltaje pero si funciona si el voltaje es suficiente para encenderlo estará bien, si no tendrías que usar una fuente de 12 tendrías que agarrar y poner 4 tiras en un paralelo tengo estas dos también que son unas, unas más largas tengo otra de estas pero de puntas que son dos más entonces tendría que estas y estas 11 voltios si sí, está en, en serie son tres, dos van a ser tres, y está dos van a ser tres, y está dos tres. Entonces, en total, como son cuatro, van a ser 12 voltios. Y con una fuente de 12 voltios, puedo alimentarla todo. También otro problema: no palpadean, son, son fijas. Entonces, ahí no sé. Estaba pensando también usar un 555 un para hacer un palpadeo, pero eso no sé si, lo, si me va a dar el tiempo para hacerla ahora. Y no sé cómo iniciar esto. Ve, la pongo todo en paralelo. O pongo dos, o la pongo en serie y ver si con 5 voltios prenden. Esa parte todavía no, no la he decidido. Pero mientras tanto, la voy a ir uniendo todas y voy a coger una fuente de 5 voltios y voy a probar si prenden. Que pueda hacerlo directamente. me tengo que sacarlo de aquí y aquí con esta que ya la tengo afuera y probar. Voy a hacer eso y vuelvo. Como estoy trabajando con, con LEDs individuales, no, no me percate de que tenía que marcar cuál es el positivo y cuál es el negativo. Ya lo soldé, pero. Tampoco había a el consumo de sodio y led junto Porque creo que son un led blanco que estoy usando Y como la carcasa es de fuera de colores Eso es lo que está emitiendo entonces Su consumo es de 120 124 Vamos a poner 125 No, por cierto Si ven esa tapa y todo eso por atrás Fue que se quemó el fusible De, de, de mil ampere. Es decir, Ampere y mil ampere El fusible que lleva se quemó no sé en qué momento le metí Ah... Ya sé, ya sé cómo fue Yo tengo una aspiradora por ahí que consume 10 watts, Pero claro, 10 watts en, en continuo, no en, el, no en el arranque Ahí fue donde lo quemé y no me fijé Puse te tester para medirlo Entonces... Entonces serían 12 en paralelo, el voltaje no cambia Si no se suma más el amperaje Entonces serían 200, 250 mA en consumo Tengo que poner la tapa ahí, cerrar este es Tendría por, por una, por una de 6 ahora lo tengo No, cuando lo pongo en paralelo Ahora tengo en serie Para ver si funciona con 12 volt. es Con 6 volt con 5 Y no tengo un cable que puedo usar Para alimentar, voy a tener que ver qué encuentro, vuelvo ahora Creo que estaré usando esta fuente De abajo De un amper 5 voltios esto me lo imprimí, así. Tengo este cable que creo que es un metro, un metro y medio, y no tengo donde conectar, bueno, de aquí atrás. Bueno, como que tengo cable aquí, todo alergado. Entonces déjeme organizar esto, no sé, tan, dure tanto tiempo y vuelvo. Como me lo temía, pero no lo sabía, si lo vemos ahí prenden continuamente, alerta, apaga las luces, Ve ahí. voy a tendrá que ponerlo a, todos a 12 voltios. Otra fuente más que tengo que buscar para utilizar ahí, que tengo poca de ella. Es útil Aunque no me gusta eso, porque se enreda este, se tira más uno que otro y no entra la. Este, este, este entra por completo, pero ese no. Pero está bien. Entonces termino de arreglar todo. Entonces, pongo todas las que voy a poner en paralelo, en serie, y no sé si hace la cortas o la alga. Y estas van a estar. Esto va a estar en paralelo pero en serie al mismo tiempo con las otras de diferentes colores. Bueno, me Tengo que poner eso y vuelvo cuando lo haga para terminar. Ok. Buenas, ha pasado mucho tiempo desde todo lo anterior. Estaba pensando poniéndolo en serie y coge mucho lucha con esta. mientras tanto ponen la junta para que ocupe el, lo me el menor cantidad de espacio posible. Y la voy a todo en paralelo mejor. Así. Todo, todo, todo lo, todo lo leds puedo asumir que son un led que consume 3, 3 voltios x amperaje y le pongo una resistencia en este caso utilizando usando dos, una en cada, en cada lado porque al principio la tenía las dos juntas en, en serie pero la tengo en paralelo y si en el negativo positivo voy a poner una, una, en cada una una resistencia para así bajar todo el consumo general esta fuente si yo la estaba probando con esto y esta fuente de 12 voltios esto como máximo si me, me estaba consumiendo unos 2 watts y da demasiada luz. Y no es necesario que dé mucha luz. Porque para eso tengo las otras. Y quiero que el abuelito tenga muchas luces. Pero que no, no, no dé de demasiado brillo. Sino que sean más tenue la luz. Entonces lo bajé de 2 watts de consumo. Así. 3 voltios X no me recuerdo. No me recuerdo cuánto Ampere Creo que 800 meni estaban consumiendo. Anyway. Entonces lo bajé como a unos 0.6 Entonces 266 watts de consumo unos 200 mA o 0.2 A de consumo por ahí está rondando o los 300 mA de consumo están tan, tan, conectados a resistencia y no se calientan también esa era otra que se estaban caliendo mucho la resistencia porque hice los cálculos pero la, la, la potencia que tenía que disipar la resistencia eran como unos 15 watts de potencia que tenía que disipar porque esto da un ampel a 5 voltios eh, se estaría consumiendo unos 4 kw Entonces para que no se caliente tanto Y, no, y no, no, yo no me sienta que está calentando tanto la silencia. Las sobredimensiones por 2 creo que fue O por 3 Sí, por 3 creo que fue Así que la sobre sobredimensiones Para que ni, ni, ni se mutaran. entonces Estoy usando una Estoy usando de 5 kilowatts ahora mismo Que son de este es 2. No 7.5 Y este 9.10 es ohms Por separado es Estamos funcionando como en una serie porque es un circuito continuo. Es Estamos funcionando en serie, no en paralelo. Aunque parece que están puestos en paralelo porque uno entra en el cátodo y sale en el ánodo del diodo. Entonces todo esto se está funcionando como un diodo también para encenderlo así. Esto va a estar conectado siempre, pero en vacío esto consume muy poco. Si yo voy a usar esto, que eso van a ser como unos 3, 3 mm, miliwatts, creo que algo así que consumo, que consume esto. Entonces, esto va a estar. Siempre conectada a luz de la salida de aquí va un poco más de cable a la resistencia, no creo que directamente de aquí a la resistencia. Lo voy a poner para no tener tanto cable. Si como la resistencia no calienta tanto, yo creo que voy a poner todo junto aquí y va a ser más o menos como una cajita para que no para que no esté todo expuesto. Es Pero eso será después, así que quiero terminarlo todo porque ya hoy es el lunes 17 de 14. Este es para para, la, para navidad, para el abuelito para, para fiesta, para que se vea bien el abuelito Entonces lo terminaré. Entonces eso es todo. Dejaré una foto por ahí, me estoy terminando por aquí. De cómo quedaron en el abuelito todo eso. Y adiós. Ah, os también estaba pensando poner estos módulos, pero esto, esto es un elevado de tensión. Aunque tiene protecciones para si el voltaje disminuye, mantiene el voltaje de salida. Entonces también lo veo muy sofisticado para lo que estoy haciendo. Yo creo que en un futuro usar uno de estos. Porque me da más seguridad de que... De que la no caen de nada. También está usar uno de estos. Pero ahorita más tengo esto. Si y lo uso para hacer pruebas y cosas así. Si lo, lo uso para probar. Cuando necesito bajar la tensión y todo eso. Es para, para algo fijo. Porque también tengo uno, uno de los pequeñitos. Que está en la lámpara. En la lámpara que está allá afuera. Es okay. decir, que se lo cambié. Ah, verdad, eso yo no me enseñé, pero eso yo lo hice. Estos. Que salió uno o dos en bots, que hice. Estos son los reguladores. Dice que puede soportar hasta, hasta 3 ampel, pero. Yo, yo, yo ahora sumo uno como mucho que pueda soportar un ampel. De manejo. Entonces, todo. Lo dejaré con resistencia resistencias por ahora, si no, cuando me compre más de esto, le pondré uno para que vaya mejor y sea más seguro. Y tendrá esto para ir controlado y apagar y prenderlo y todo eso. Ahora tiene que estar ahí desconectando, que ya me aburrí de conectar cosas. Adiós. Gracias por el vídeo y no olviden suscribirse.